Bienvenidos, soy José, miembro del equipo de Bodegas Fernando Castro. Bodegas Fernando Castro, fundada en 1850, es la bodega más antigua de la región de la Castilla-La Mancha. Hoy tenemos para degustar nuestro Raíces Crianza, un vino muy bien puntuado por Robert Parker en su último número de abril. A continuación vamos a catarlo. en vista vemos que tiene unos tonos rubí ya empiezan a salir los marrones de su paso por la barrica seis meses en barrica de roble americano vamos a ver el nariz Un vino muy estructurado muy, mucha fruta roja un, tone, un toque de especies un poco de clavo, chocolate y en nariz también nos viene toques a madera de su paso por la barrica en boca vemos un vino muy estructurado ligero mucha fruta roja y un tono de, del chocolate pero muy ligero y las especies como clavo un vino muy balanceado. Este vino sería muy recomendable para carnes a la brasa, una parrillada, quesos, alguno, algunas carnes de, de cerdo. Pero lo mejor y más recomendado sería para una barbacoa con los amigos. Se recomienda servir entre unos 15 y 16 grados de temperatura y en definitiva un gran vino producido por Bodegas Fernando Castro.